Buenas tardes a todos. Eh, es un placer para mí presentar a mi coterránea, la doctora Silvina Caín Olores, nacida al igual que yo en Montevideo, Uruguay. Silvina tiene un grado en Ingeniería Informática, así como un máster y un doctorado en Ciencia Tecnología y Tecnología Informática, todos ellos por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es investigadora postdoctoral asociada en el departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Tennessee Knoxville en los Estados Unidos. Ha sido galardonada en la cuarta edición de los Premios de Informática de la Sociedad Científica e Informática de España y la Fundación BBVA en la modalidad de Jóvenes Informáticos. El galardón reconoce su trabajo por contribuir a la convergencia entre el análisis de grandes volúmenes de datos y la computación de altas prestaciones, tema del cual nos hablará hoy. Silvina realizó su investigación doctoral bajo la dirección del profesor Dr. Jesús Carretero Pérez y en colaboración con la Universidad de New Chattel, Suiza y el Argonne National Laboratory de los Estados Unidos. Ese trabajo ha dado lugar a importantes contribuciones en el campo recién mencionado que combina la computación de altas prestaciones y el análisis de grandes datos o big data. Este campo de reciente creación es particularmente relevante, dado su impacto estratégico en diversas áreas de la ciencia aplicada y de la industria, pues tiene la capacidad de generar nuevas oportunidades para el desarrollo de tecnologías emergentes de forma eficiente y escalable. Y no quito más tiempo y doy, le doy paso a la ponente con la ponencia titulada Convergence of High Performance Computing and Big Data Analytics, Applications and Open Challenges. Pues adelante Silvina. Pues gracias Alejandro, encantada de estar aquí. Y nada, sin más voy a primero empezar por, bueno, reconocer la lista enorme de personas e instituciones que han... Eh, colaborado y que siguen colaborando con el trabajo que, es, que, es, que he realizado en mi tesis y que re, sigo, realizando, sigo realizando ahora. En particular, eh, reconocer el, el, el grant aquí indicado del National Science Foundation, que es el que eh, provee la financiación para el trabajo que estoy realizando ahora mismo, y el de la directora de mi centro de investigación, la doctora Miquela Taufer, aquí en la Universidad de Tennessee, Knoxville. Um, la charla de hoy tiene como objetivo principal dar una... una visión general del problema de convergencia y sobre todo enfocarlo al análisis de dos eh, casos de la computación científica en los que yo he trabajado y los que sigo trabajando actualmente con el fin de motivar la relevancia del campo y también pues distintas líneas de investigación que pueden que pueden ser interesantes para, para los aquí presentes verdad entonces vamos a empezar por sentar un poco las bases los conceptos y entender de dónde viene este problema. Entonces, muchos de vosotros os preguntaréis primero qué es la computación de gran escala, ¿no? Y la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de este superordenador enorme en una habitación muy grande con el aire acondicionado a tope y muchas luces, ¿no? Pues la realidad es que ha sido toda una evolución. Eh, desde hace bien a gusto unos 50 años, cada... Este avance en distintos aspectos de la computación, de la matemática y de la industria ha ido llevando el desarrollo de estas máquinas tan complejas a un desarrollo eh, orientado sobre todo a... Eh, industria, tecnología y ciencia, es decir, son problemas de una complejidad, sobre todo matemática, tan grande que no se pueden tra tratar con un ordenador como el que tenemos en casa o, o con lo, lo que llamamos un, un commodity machine, ¿verdad?, una máquina que podemos acceder todos. Entonces, a lo largo de los años y en función del tipo de problema que estamos trabajando, se ha generado una dualidad entre lo que es la computación de altas prestaciones y el análisis de big data, que es bastante más reciente. Entonces, vamos a empezar primero por entender qué es el HPC, el High Performance Computing, computación de altas prestaciones, cuyo objetivo principal es consolidar el poder computacional de forma que podemos obtener máximo rendimiento para una tarea única muy compleja. Esto es totalmente opuesto al, al objetivo del Big Data, que lo que intenta es analizar volúmenes mucho mayores, aplicar técnicas sobre todo de estadísticas para entender las relaciones entre los datos y esto se ejecuta normalmente en, en entornos donde tenemos muchas tareas no tan complejas pero sí un volumen muy grande de los mismos. Entonces hay una dualidad en la que tenemos dos paradigmas que son complementarios y opuestos, y eh, vamos a empezar primero por entender un poco más cada uno de ellos. Entonces, empezando por HPC, lo primero que dije es que tenemos que intentar obtener el máximo rendimiento posible, ¿no? Y esto nos lleva automáticamente al concepto de supercomputador. Máquinas como Summit, Fugaku, Aurora, um, Tianhe, son supercomputadores, Diseñados exclusivamente para obtener el mayor rendimiento de la tecnología disponible. Si os suena el ranking del top 500, que es muy interesante revisarlo, cada, cada seis meses sale, podéis ver en qué punto se encuentran las máquinas más potentes del mundo. Y evidentemente estas máquinas son muy caras, no solo de construir sino de, de diseñar, hay mucha investigación por detrás y también cuesta mucho mantenerlas en ejecución eh, y por lo tanto son de, de un interés estratégico importante y están reservadas para sectores, como dije antes, que solo, se pueden, que solo eh, pueden ver avances si dedicamos esos recursos para ello, ¿no? Pues el típico ejemplo de simulaciones de clima, yo creo que es el más fácil para entender para todo el mundo, eh, simulaciones físicas muy complejas, en general lo que tenemos por detrás son modelos matemáticos muy complicados. Y el modelo de, de ejecución típicamente está basado en ManyCore, o sea, tenemos muchos nodos, cada uno con muchos núcleos de computación dentro. Eh, hay alguna serie de características técnicas que los hacen eh, especialmente complejos a la hora de entender cómo están construidas las redes de comunicación internas dentro de la máquina y también la jerarquía de almacenamiento. En esto voy a entrar un poquito después, pero es importante entender que a nivel de infraestructura, cada aspecto está diseñado con el objetivo de obtener el mayor rendimiento posible para este tipo de aplicaciones. Por el otro lado, eh, lo que es el análisis de Big Data, el Big Data Analytics, como lo llamo aquí, tiene el objetivo de, eh, pues, entender lo que es el Big Data, ¿no? Y primero vamos a entender lo que es el Big Data. Big Data, hay mucha, mucha eh, misconception, muchos eh, malos entendidos sobre lo que es. No es simplemente tener muchos datos, no es un modelo de computación como el Cloud, y tampoco es una, un conjunto de técnicas. Es algo mucho más complejo que se alimenta de todos estos aspectos, ¿no? Hay algunas definiciones eh, basadas en el modelo este multi-V que, que os pongo aquí, que intenta eh, pues, capturar algunos de los aspectos más relevantes del Big Data, ¿no? como que tenemos que tener un volumen de datos muy grande, obviamente, pero también generado eh, a mucha velocidad, lo que nos pone requisitos de, de, de rapidez a la hora de procesarlo, y luego también la heterogeneidad de los datos. ¿no? Eh, con el tiempo esto ha, ha derivado en muchas más pubes eh, que están siempre en disputa y siempre podemos poner todas las que queramos, pero la idea que quiero que tengáis de lo que es Big Data es que es algo multi, eh, multifacético, ¿vale? Hay muchos aspectos del Big Data, no es necesariamente solo tener un volumen de teras, petabytes. Eh, y otra característica especial es cómo exploramos las relaciones entre los distintos conjuntos de datos que tenemos. Hay muchas técnicas que se utilizan. En general, yo las englobo todas en el concepto de Business Intelligence porque eh, el, el objetivo es en, entender los datos para obtener un valor de ellos. Eh, hay mucha variedad, distintos tipos de análisis estadísticos, visualización es muy importante a día de hoy también, y evidentemente todos los aspectos de eh, machine learning, aprendizaje máquina, inteligencia artificial, pues están a la orden del día. Yo creo que todo el mundo le suena en este tipo de conceptos. Lo importante es que todas estas técnicas, la verdad es que la mayoría no son nuevas, es verdad que se han ido refinando con el tiempo, pero eh, se han adaptado muy bien a la disponibilidad de los volúmenes de datos que a día de hoy somos capaces de capturar, ¿no? Entonces, por eso ha habido un boom en los últimos 10 años, sobre todo lo relacionado con Big Data. Pero no olvidemos que el objetivo principal es obtener conocimiento. ¿vale? descubrir cosas sobre los datos que a priori no tendremos por qué, por qué saber. Y esto implica todo un proceso, desde la captura, adquisición de los datos, el preprocesado, la modelización, eh, que esto os puede interesar mucho a los que seáis matemáticos, hay mucho, hay mucho de, de cómo, model, cómo modelamos las relaciones entre los distintos conjuntos, y luego el análisis, lo que es... Eh, postprocesado, eh, entender los resultados, la, visualiz la visualización y todo el proceso de, de feedback, de retroalimentación a las etapas anteriores. Todo esto se suele realizar en, en entornos eh, que son propicios a tener un paralelismo eh, en la ejecución de las tareas muy alto. Es decir, como tenemos volúmenes de datos muy grandes, pues lo que hacemos normalmente es tener un volumen enorme de tareas, estamos hablando de incluso hasta decenas de miles de tareas, cada una trabajando en una porción pequeñita de los datos. Y esto ha desarrollado pues, plataformas e infraestructuras especializadas para este tipo de problema. El MapReduce yo creo que le suena a todo el mundo, pero eh, hay distintas eh, variantes y, problemas y plataformas derivadas de MapReduce, como Spark y demás... Y luego, eh, a nivel de infraestructura, el cloud, yo creo que le suena a todo el mundo, pero eh, cloud ha evolucionado muchísimo y hay distintos niveles de abstracción más o menos eh, aptos para, para este tipo de, de problemas. A día de hoy también está muy de moda el concepto de Edge y de Fog, um, que son pues, evoluciones de cloud a, a capas de abstracción cada vez más altas. ¿Vale? Pues visto un poco lo que es HPC y lo que es Big Data, vamos a, a resumir eh, los conceptos, ¿no? Entonces, a nivel de aplicación, lo que viene a ser qué tipo de programas o tareas ejecutamos, HPC, como dije antes, se centra en mucho cómputo, cómputo matemático, pensemos en matrices, ¿vale? Y tareas que están fuertemente acopladas. O sea, tengo que comunicar todas las tareas entre ellas, entonces tengo unos cuellos de botella... En Big Data es todo lo contrario, lo que nos importa es que la comunicación de los datos sea lo más eficiente posible porque las tareas tampoco van a hablarse mucho entre ellas. Esto condiciona la infraestructura porque en HPC, eh, por estas características de las aplicaciones que se ejecutan, hay una eh, separación muy fuerte entre lo que serían los nodos de cómputo y los nodos de, de almacenamiento, pero la red de comunicación está muy optimizada. Por contra, Big Data Analytics suele eh, fomentar lo que es asociar fuertemente y poner muy cerquita el cómputo de la fuente de los datos. Y además hay una componente de elasticidad que es importante eh, mantener porque la, el número de tareas puede crecer y decrecer en función de, de, las, de los requisitos de la aplicación en cada momento. Esto condiciona, evidentemente, los runtimes que están entre medias de la aplicación y la infraestructura. HPC es totalmente orientado a proceso. Nos importa entender qué está pasando entre los nodos y los eh, núcleos de cómputo. En BDA somos lo que se llama data centric. Es decir, nos interesa eh, ver cómo organizamos toda la aplicación y el cómputo alrededor de donde se encuentran los datos. Y en particular hay dos tipos de data centric, uno es batch, que es, pues básicamente tenemos un volumen de datos, lo ejecutamos todo, y stream, que viene a ser, los datos aparecen poco a poco en una especie de, de río constante, goteo constante, y tenemos que procesarlos según la pared. ¿Qué ocurre? Que últimamente, en los últimos 15 años yo diría, y en los últimos 5 más que nunca, eh, ha habido una necesidad de unificar, ¿no? porque han aparecido áreas de investigación que, que han mostrado requisitos mixtos de cada ecosistema. Eh, dos ejemplos son el Data Intensive Scientific Computing, pensemos en eh, telescopios, ¿vale? cogiendo datos constantemente y tenemos que procesarlos rápidamente, filtrarlos y luego hacer una simulación o eh, una reconstrucción de imagen con todo eso. Y pensemos en High Performance Data Analytics, por ejemplo, ciertas áreas de Machine Learning eh, en las que tenemos modelos muy complejos, pero es que además tenemos que procesar la entrada muy rápido, entonces necesitamos lo mismo un supercomputador o una máquina muy potente para ejecutar eh, este tipo de modelos. Por otro lado, si nos centramos en las infraestructuras, en lo que viene a ser el hardware, la arquitectura de los computadores, vemos que hay una cierta tendencia um, a modelos más híbridos de máquina. Ya no tenemos el, el modelo supercomputador de almacenamiento y cómputo totalmente desacoplado, sino que lo mismo ahora los nodos también tienen su propia, eh, su propia jerarquía de almacenamiento interna. Por otro lado, tenemos eh, arquitecturas heterogéneas que se han explotado muchísimo en high performance, que ahora están apareciendo también en, en cloud, por ejemplo, todo el soporte para GPUs, etcétera. Y de hecho, los propios eh, proveedores de cloud ahora nos, nos venden Clouds de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces hay, hay toda una confluencia de, de HPC le roba cositas a BDA y BDA le roba cositas a HPC que empieza a mezclar eh, todo esto en nuevos paradigmas de computación como por ejemplo en, en el IoT se ve mucho eh, porque tenemos, pues imaginaros una redes de sensores procesando cositas, pero es que luego tenemos por detrás modelos de simulación muy potentes intentando entender las distintas fuentes eh, de datos que se, que se van obteniendo. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos converger estos dos ecosistemas sin perder sus beneficios respectivos, ¿verdad? Y esta es la gran pregunta que intenta responder este campo de investigación. Y evidentemente, pues, ya hay trabajos al respecto de esto, sobre todo en... en en, digamos, como dije antes, robarle cosas al otro para obtener un beneficio, ¿no? Entonces, ¿instancias de computación de otras prestaciones beneficiando a Big Data Analytics? Muchísimas. De hecho, eh, hay muchísimos modelos de programación de Big Data Analytics que se han intentado reproducir en, en runtimes puramente HPC como MPI. Y luego, evidentemente... Eh, todos estos randoms también se han adaptado a supercomputadores ya existentes, ¿vale? tanto a nivel de, de, de comunicación como de aceleradores. Por otro lado, también HPC se ha beneficiado muchísimo de técnicas de Big Data, eh, no solo adaptando los problemas científicos, por ejemplo, en genómica se ve mucho, eh, a, a modelos MapReduce, por ejemplo, sino también se han... Beneficiado de ciertas técnicas de visualización y de gestión de datos en capas de almacenamiento, que son inspirados en Big Data Analytics. Y luego también se han integrado eh, distintas técnicas, sobre todo inspiradas más en Machine Learning, a, a dominios científicos. Eh, todo, sobre todo el tema del Deep Learning aplicado a ciencia, yo creo que es bastante, bastante famoso en este, en, este en este área en particular. Pero... Si nos vamos a lo que viene a ser la interoperabilidad pura entre, las dos, eh, entre los dos ecosistemas, bueno, hay algunos intentos, pero en general no son muy flexibles, no son generales para cualquier tipo de problema y es, no se entienden muy bien tampoco cómo realizar esto. Y este ha sido sobre todo la, el, el foco de la investigación que yo he realizado y que sigo realizando a día de hoy. Pero el problema es que hay muchos muchas challenges, muchos, uh, muchos issues que resolver, en particular porque hay una diferencia muy importante en, en, la, en la forma de pensar de las comunidades HPC y BDA y de las herramientas que utilizan. Um, esto no es, no es trivial, de hecho antes se lo comentaba, no sé si se lo comentaba Alejandro antes, que ha habido mucha resistencia, sobre todo en HPC, a incorporar este tipo de, de, de nuevas tendencias en computación, eh, hasta que bueno, a día de hoy sí que hay una cierta aceptación, pero no es, no es una cuestión baladí, entonces hay, hay todo un problema de, de generar eh, concienciación de la relevancia de este, de este tema y luego evidentemente hay problemas técnicos eh, no es trivial eh, la, la, la asociación de los ecosistemas de software y de las, de las infraestructuras en sí misma no es nada nada nada sencillo porque la interoperabilidad a nivel de programación y de eh, abstracciones de datos es realmente muy complicada de, de conseguir. Y evidentemente todo esto se manifiesta al fin y al cabo en la infraestructura, que además la infraestructura es lo más caro. Entonces yo no puedo directamente montarme un supercomputador que cuesta 600 millones de, de dólares para solamente ver si cierta jerarquía de memoria que viene un data center me funciona. ¿no? Entonces es, es complicado eh, conseguir infraestructuras que sean aptas para eh, probar todos estos conceptos. Entonces, visto un poco cuál es el, eh, el estado general de la, de la cuestión en este tema, eh, es interesante analizar casos prácticos que motiven por qué este problema es relevante. Entonces, os he traído aquí dos casos, uno es eh, de simulaciones de dinámica molecular y otro es eh, de hidrogeología, son casos eh, reales, son aplicaciones científicas reales, que por las necesidades que han ido manifestando los científicos, pues han tenido. Mm, han ido manifestando pues requisitos no tan puramente científicos como, como se esperaba en un principio. Entonces, por eso han acudido a nosotros y nos han dicho, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos integrar? Eh, nuestras aplicaciones de una forma convergente con los, requi con los nuevos requisitos de nuestro de nuestra área de estudio. Entonces vamos a empezar por el caso de, de la dinámica molecular. Vamos a ver rápidamente en qué consiste, por si alguien no, es, no, es, no está familiarizado con el tema. Eh, la, la dinámica molecular básicamente es eh, un campo de estudio en el que se, en, se intentan entender... Como vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una proteína. Eh, una proteína compuesta por sus átomos ¿no? en, en función de fuerzas externas reacciona ¿no? y, se, y se va, eh, sus átomos se van moviendo, se van recomponiendo a lo largo del tiempo eh, para formar eh, estructuras estables, es decir, llegamos a un mínimo de energía y nos quedamos en una situación estable. Pero mientras tanto, pues la, la, la molécula va cambiando, de, la proteína va cambiando de forma. Entonces, para entender ese proceso, que es muy útil pues, para desarrollo de fármacos, eh, por ejemplo, ahora que está muy de moda con el tema del COVID, pues para entender cómo se comportan ciertas estructuras a la hora de eh, interactuar con las células y demás, pues los científicos suelen tirar de simulaciones y visualizaciones. Eh, con el objetivo de entender el comportamiento de, estas, eh, de estos sistemas, típicamente pues, se suelen ejecutar un número muy, muy alto de simulaciones paralelas, lo que llamamos aquí uh, MD-JOBS, trabajos de, de dinámica molecular. Y um, internamente, cada uno de ellos pues, es básicamente un sistema de partículas, es el proceso Usual de calcular fuerza, calcular aceleración, calcular velocidad, computar posición y volver a integrar ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hacemos es que cada un número concreto de, de estas iteraciones, ¿vale? Que llamamos eh, stride, tomamos como una foto del sistema y eso le llamamos frame, ¿vale? Eh, con esa eh, foto de cómo se encuentra el sistema podemos hacer muchas cosas. Y los científicos en particular utilizan esas fotos para entender cómo ha evolucionado la proteína o, o la molécula a lo largo del tiempo. Este, este proceso de tomar las fotos es lo que a partir de ahora voy a llamar generación de datos, vale, por, por simplificar. Pues normalmente ¿cómo haría un científico esto? Bueno, pues viene el señor biólogo vale, y con las fotos en, en el tiempo T, T más 5 en este caso, T más 10, etcétera, etcétera, pues, pues esto lo mete en un programa de, de visualización y se pone a mirar a ver qué ha pasado, vale. Y se pone a, a estudiar, bueno, pues está la molécula así y aquí de repente se ha formado una hélice, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que el proceso de simulación y el proceso de análisis están eh, totalmente aislados, están separados. De hecho, eh, no, lo que se hace normalmente es ejecutar la simulación. En este caso, cada cinco, cada cinco pasos se toma una foto, se almacena, es decir, se manda a almacenamiento persistente y luego, pasadas dos o tres días cuando termina la simulación, pues viene el científico, se coge los eh, terabytes de datos correspondientes los carga en otra máquina y se pone a mirar. Esto, como podéis imaginar, pues no es lo más, no es lo más eficiente, por decir así. Primero, porque el, el señor científico tiene que mirar todo a mano, y segundo, porque perdemos mucho tiempo pues, guardando los datos, moviéndolos de un sitio para otro, etc. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros pensamos, bueno, si somos capaces de analizar estas fotos, según se van generando en la simulación, pues podemos eh, hacer todo el proceso no solo más cómodo para el, para, el, para el científico, sino también más rápido. Y además se abren puertas a, a todo tipo de, de análisis que podamos ejecutar mientras la simulación está teniendo lugar, con lo cual podemos incluso hasta manipular la simulación según ocurre. Entonces, nos planteamos cómo podemos converger una simulación típicamente HPC con aspectos de Big Data Analytics como pues, el streaming, podemos considerar la generación de los frames como un proceso de streaming. Eh, evidentemente, si no vamos a almacenamiento persistente es que tenemos que entender qué pasa a nivel de memoria, que eso es un problema típicamente BDA. Y eh, pues no olvidemos que estamos tratando con muchos trabajos de, de dinámica molecular, que es inherentemente eh, un problema de paralelismo desacoplado. Entonces, pues hay, hay beneficios si pensamos en, en, esta, en esta sinergia, pero no es trivial de conseguir. ¿vale? Entonces, os he puesto aquí los dos pasos que tendríamos que completar. El paso uno sería... Eh, beneficiarnos de, del eh, enfoque in situ, in situ llamamos a eh, colocar la simulación y el análisis en la, misma, en la misma máquina, en el mismo nodo, a la vez, de forma que se ejecuten de forma simultánea. ¿Vale? Y la parte segunda sería la orquestación, la orquestación de, de todas las tareas, no solo de todas las simulaciones que se están ejecutando a la vez, sino también todas las tareas de análisis. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por el paso 1. Y para eso es importante entender un concepto que usan mucho los, los biólogos, que es el de eh, collective variable, eh, viene a ser una, una entidad, una abstracción matemática que captura elementos importantes que están ocurriendo en el sistema en un tiempo concreto. ¿vale? Como tal, es capaz de capturar la estructura del sistema o sea, la estructura de la proteína, por volver a, al ejemplo de antes, y cómo esa estructura va cambiando en el tiempo. Entonces, una, cole, una variable colectiva en T55 sería capaz de distinguir este estado de la variable colectiva que captura el estado de la proteína en T70. ¿vale? Un, un biólogo es capaz de entender la diferencia entre esta y esta eh, foto, eh, solo mirando la variable colectiva. ¿Beneficios de la variable colectiva? Evidentemente puede ser un número, dos o tres, ¿vale? Es, al final es una función matemática que te da un valor, o un conjunto de valores, con lo cual a nivel de almacenamiento es eh, mucho más eficiente, es mucho más fácil de transmitir eh, y pues, se puede utilizar para análisis posterior. Entonces tiene una serie de beneficios utilizar estas collective variables como... como proxy para entender qué es lo que está pasando en la simulación. Eh, si nosotros somos capaces de calcular estos valores eh, in situ, como dije antes, es decir, mientras la simulación está teniendo lugar, eh, tenemos que, básicamente tenemos un montón de beneficios que podemos explotar, ¿vale? Por ejemplo, que entendemos lo que está pasando en la simulación mientras está ocurriendo, eh, podemos generar workflows mucho más complejos, para detectar qué es lo que está pasando en la proteína mientras está ocurriendo ¿vale? Y además podemos para cada paso de los, de, del workflow pues hacer lo que nosotros llamamos una anotación eh, Que viene a ser eh, capturar para eh, la, la foto en tiempo T Todos los resultados relevantes que han, ocurrado, que han ocurrido en los distintos pasos del, del flujo de trabajo. ¿vale? Esto es importante para los científicos, para entender la historia de, de, esa, de esa simulación. Y además, otra cosa que, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo, es que eh, si nosotros somos capaces de realizar todo esto mientras la simulación está teniendo lugar, podemos utilizar eh, técnicas de Machine Learning, de aprendizaje no supervisado, para automáticamente detectar cuando hay un cambio relevante en la simulación, en la proteína, perdón. Y esto tiene, eh, tiene un potencial brutal para, para detectar eh, propiedades de las moléculas que son desconocidas a día de hoy. Entonces los, los, los científicos lo ven con, con mucho interés. Entonces para todo esto nosotros tenemos eh, un proyecto que es A4MD, Analytics 4MD, um, que, que básicamente lo que hace es transformar, el proceso general de, de simulación, almacenamiento, visualización, análisis por parte del científico en algo in situ, como dije antes, en algo um, que ocurre a la vez, simultáneamente. Entonces, eh, básicamente lo que tenemos es un, un workflow que permite generar los frames independientemente del, del motor de, molécula de, de dinámica molecular elegido y a través de una zona de almacenamiento de memoria, eh, se envían los, las fotos de la simulación periódicamente a componentes de análisis que están ejecutando ¿vale? Y esto nos permite además también eh, influenciar la simulación mientras está en desarrollo. Cosa que parece mm, sencilla, pero es algo bastante revolucionario en el sentido de que no es trivial eh, Poner feedback en una simulación. Es algo que normalmente en HPC no se hace, no es, no es trivial de hacer. Porque tampoco han habido los medios técnicos para lograrlo. Entonces, esto nos permite movernos en el, al, al paso 2, ¿no? Que es, pues en vez de tener una sola trayectoria, pues tener muchas. Como dije antes, tener cientos de miles de trabajos de, molecular, de dinámica molecular. Y esto ya pues nos permite volvernos locos. Y, y hacer todo tipo de, de análisis de lo que es el ensemble, ¿no? De lo que es el conjunto de simulaciones. En particular, ahora mismo estamos trabajando en técnicas de sampling eh, que nos permiten hacer la exploración de, de, de lo que se llama el espacio conformacional, que son las, pues, las distintas formas que puede tener una proteína. A los biólogos les interesa entender Cómo de rápido una simulación puede llegar a todas las distintas posibles formas de la proteína, ¿no? Pues para hacer eso más eficiente se hace una técnica de sampling. Pues eh, esto es fácilmente acelerable con estas técnicas que he explicado antes, anteriormente. Y todos estos procesos se comunican a través de, de lo que nosotros hemos construido de nuestro motor de workflow A4MD. Y de hecho lo hemos generalizado en un motor de workflow que se llama A4X, que es Analytics for Everything. Um, y esto es, ahora mismo está en, está en fase de desarrollo todavía, pero es un motor de workflow genérico para construir cualquier tipo de, de workflow in situ, no solo para dinámica molecular, pero para cualquier aplicación que necesite que tenga un proceso, uno o más procesos de generación de datos y uno o más procesos de, de análisis in situ. Entonces, si alguien tiene interés, que me comente porque estamos interesados siempre en tener más variedad de aplicaciones. Eh, una de las, eh, de las aplicaciones que tenemos ahora mismo también es para eh, búsqueda automática de redes neuronales. Es un proyecto muy interesante que también se beneficia de este tipo de, de, de motores de Workloads. Entonces, para este caso de estudio, pues hemos visto que estos dos pasos, los hemos podido conseguir y vamos a ver, vamos a um, eh, resumir qué hemos aprendido, ¿no? Pues, primero, las simulaciones las podemos ver como procesos de streaming. Esto tú se lo cuentas a, a un HPC purista y te dirá, ¿qué? Eh, pero sí, realmente tú si es capaz de extraer los datos de la simulación mientras está en proceso, tú lo puedes considerar un proceso de streaming. Pero tienes que tener mucho cuidado con cómo correlacionas esto con el análisis. En, hay mucho que se puede obtener de eh, beneficiarse del toda la parte de almacenamiento en memoria. Es decir, ir al almacenamiento persistente, ir a disco, es muy costoso. Podemos hacer mucho solo en memoria, si lo hacemos bien. Pero también tenemos que tener en cuenta que eh, hay aspectos de elasticidad, es decir, de cuántas tareas tengo en ejecución que hay que tener en cuenta. Esto es algo que está en... Está en, en, en auge la exploración de este tipo de, de problemas. No es un problema resuelto a día de hoy, cómo introducir elasticidad y maleabilidad en este tipo de, de workflows. Y es importante entender eh, las distintas interfaces porque, eh, como dije antes, tenemos un código de dinámica molecular, tenemos análisis, que pueden ser más de un distinto tipo de análisis Tenim, tenemos eh, runtimes entre medias cómo coordinamos todo eso es, es no, no es no es trivial vale y es importante tener una interfaz común que facilite todo este proceso y, eh, por último, nada, recordar que evidentemente hay eh, retos comunes para todos los workflows que operan in situ, ¿vale? Y por eso es por lo que hemos desarrollado en particular este motor de workflows difference. Pues, el otro caso que os quiero comentar eh, es de, bueno, de predicción de, de predicción de niveles de, bueno, de, de agua. ¿vale? en entornos geográficamente distribuidos. Este es un caso estudio de Venezuela de Suiza, de la Universidad de Neuchâtel. Um, y básicamente el, el, el objetivo es pues, básicamente predecir cuánta agua va a haber disponible pues, en un lago en un embalse. No, eh, pues, no solo para entender el, la, el nivel de consumo o, o, o de falta de... A disponibilidad sino también pues en caso de, de, de inundaciones y demás pues eh, es importante entender qué está pasando en el sistema eh, no solo a nivel de lo que es el, el cuerpo de agua sino también todo lo que hay alrededor la precipitación el, el, el suelo etcétera, etcétera entonces como os podéis imaginar hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta eh, es un sistema muy complejo mmm, con un montón de variables y además es de naturaleza también estocástica, es un proceso de Monte Carlo. Entonces, eh, normalmente lo que se hace es tener muchas simulaciones ejecutando a la vez eh, y luego calcular, bueno, pues con procesos estadísticos, eh, hacer una predicción. ¿Vale? Conclusión, si nos recordamos lo que yo dije al principio de la charla, ¿esto qué es? Muchas matrices, ¿no? Pues eso, es un problema HPC de libro, ¿vale? Pero tiene. Un componente importante y es que si vamos a hacer predicciones, pues para la predicción de clima o en caso de emergencia, pues tenemos eh, lo que son deadlines muy, eh, muy duros. Es decir, eh, si tengo que tener una predicción dentro de una hora, no me puedo tirar tres horas ejecutando la simulación. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Tenemos un problema también de Big Data. Acordaros de que. La frecuencia de cómputo, la velocidad de cómputo, no solo es un problema de HPC, sino también es un problema de Big Data. ¿vale? Entonces, en este caso en particular, eh, eh, lo que hay es desplegada una red de sensores en el, en el entorno, ¿vale? Y ellos lo que dicen es: bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, lo suyo sería poder obtener todos esos datos y procesarlos en, en un sistema HPC para tener la simulación lo más rápido posible. ¿Qué pasa? Esto no es trivial de hacer, porque al ser una red geográficamente distribuida, acordaos que yo os dije que el supercomputador al final es una máquina centrada en resolver una sola tarea, ni siquiera la comunicación con el exterior es tan buena, tienes que pasar por el sistema de almacenamiento, luego tienes que pasar por los nodos de cómputo, no es trivial incorporar. Datos en, en una forma de streaming en un supercomputador. Es que directamente no es, no es viable la mayor parte de las veces. Entonces, ¿qué pensamos? Digo, bueno, pues nos vamos al cloud, que hay una sinergia natural con este tipo de procesos, ¿no? Porque no olvidemos que el, el cloud al final es una, una infraestructura geográficamente distribuida por naturaleza y hay modelos pues, más orientados a Edge o a Fogg, que esto lo descentralizan aún más. Entonces la idea uh, es, bueno, pues este, este modelo en el que tenemos una simulación eh, en un entorno de infraestructura mucho más, mucho más geográficamente distribuida, se puede beneficiar de muchas maneras de, del propio entorno computacional en el que se encuentra, ¿verdad? En particular, la elasticidad eh, es bastante interesante porque no olvidemos que nosotros en cloud siempre podemos poner más recursos si el problema se vuelve más grande, ¿vale? Esto en HPC no se hace. Tú pides una máquina, un sector de la máquina por dos horas y eso es lo que tienes. No puedes pedir más recursos para... porque de repente te has dado cuenta de que eso es insuficiente. Eso no funciona así. Eh, por otro lado... Eh, en la, a nivel de almacenamiento, en, es, mucho más, eh, es mucho más cómodo eh, por la sinergia que hay entre el almacenamiento en, en cloud y eh, las distintas plataformas que podemos utilizar para explotar ese, esos datos históricos. Y luego la interacción natural con streaming, que es muy parecido al problema que os he comentado antes de, de la simulación. ¿Qué pasa? Que una simulación tan HPC como la, de, como la de esta que os digo, de la hidrogeología, no es particularmente amigable a un entorno cloud o un entorno descentralizado y mucho menos a stream. vale Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar la simulación de ser centrada a qué está pasando en mi núcleo a centrarse a qué está pasando con este dato que me viene ahora. ¿Vale? Que sería lo que es la transformación data -centric, ¿no? Y el segundo paso es, evidentemente, transformar esto, eh, este workflow, a un workflow que sea apto para el cloud. No es trivial ejecutar una aplicación MPI eh, que está diseñada para un supercomputador con todas sus características eh, y a nivel de hardware en un cloud. No, hay muchos trabajos que dicen, si tú lo, lo ejecutas así, sin pensar, no funciona. Entonces... Eh, este paso segundo de, de hacer alguna serie de modificaciones para beneficiarse de los de, de infraestructura cloud es necesario. Pues, empecemos por el primero. Eh, vamos a entender rápidamente pues cómo se construye una aplicación HPC rápidamente. ¿vale? Eh, típicamente esto es una arquitectura general, hay evidentemente matices, pero en general tenemos un modelo matemático que inicializamos con una serie de parámetros o un estado anterior, y eh, el dominio de simulación se descompone en dominios más pequeñitos para, pues, básicamente poder facilitar el cómputo de forma paralela. Cada porción del dominio suele ser asignada a un núcleo o a un nodo de cómputo, ¿vale? E internamente, pues, pues hay cómputos matemáticos que suelen incluir eh, datos nuevos que se asimilan ¿vale? Y una vez cada... Sector del dominio ha sido actualizado, evidentemente hay que hacer una especie de consenso o, o incluso proceso estadístico para calcular pues medias y demás en el modelo, ¿vale? Lo que implica un punto, si os veis de aquí, un punto tradicional de cuello de botella, es decir, todas las simulaciones antes o después van a tener que comunicarse con todas. Esto es... Lo que me, con lo que me refería yo a fuertemente acoplado anteriormente. Es decir, todas las, las tareas dependen de unas de otras, antes o después. Eh, típicamente hay un proceso de checkpointing en caso de que haya algún fallo, es decir, el resultado de esta iteración se almacena en disco eh, y al final, pues, eh, o bien se vuelve a iterar o bien terminamos. Todo esto que veis aquí, aquí abajo suele ser, en HPC, comunicación con nodos de almacenamiento. Es decir, comunicación muy lenta, eh, que lleva su tiempo, eh, difícil de sincronizar, etcétera, etcétera, Pero, si nos fijamos un, con un poco de detalle, vemos que esta zona, que llamo aquí la región de cómputo paralela, suele ser, pues como dije antes, usando el término de fácilmente paralelizar, ¿no? muy fuertemente desacoplada. Y este, evidentemente, no es trivial de paralizar en absoluto. Y si nos vamos a esa dicotomía que explicaba yo antes, eh, pues el, el, el primer sector se, se puede asociar rápidamente con lo que vendría a ser el paradigma BDA y el segundo van a Entonces, con esta idea, eh, nosotros... Pues hemos planteado eh, un paradigma de, de transformación de aplicaciones HPC basada en MapReduce. No voy a entrar en detalles porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente eh, implica eh, beneficiarse de la parte de Map de MapReduce, que es la que es fuerte, la que es desacoplada para ejecutar la simulación. Y eh, después de una serie de evaluaciones parciales, pues, eh, tener un proceso de, de colección de los resultados, que es lo que, lo que se vendría a asociar con la parte más HPC. Como dije antes. Entonces, con eso ya tendríamos un poco resuelto el problema de, de, de transformarlo en un modelo data-centric, porque MapReduce es inherentemente data-centric. Entonces, el paso segundo sería o sea, llevar todo esto del, del supercomputador al cloud, ¿no? O, o a una infraestructura equivalente. Entonces, para ello, eh, lo que hemos desarrollado es una arquitectura general para aplicaciones híbridas, que esto venía a ser la contribución gorda, ¿vale? Que permite la, la composición de aplicaciones con distintos tipos de requisitos, tanto, de, de, tanto más big data como más altas prestaciones vale y eh, que permite el acceso transparente a, a todas estas a todas estas características ¿no? a través de una eh, capa de abstracción y un modelo operacional común vale eh, y esto en particular nosotros lo proponemos eh, de forma que se pueda eh, construir que se pueda programar digamos eh, encima de runtimes que ya existen. En particular, nosotros esto lo hemos implementado como una plataforma que llamamos Spark DIY, eh, basada en una eh, biblioteca de patrones de comunicación escrita en MPI y el famoso Apache Spark, que lo mismo a alguno les suena. Entonces, básicamente expone el modelo de programación de Spark con la capacidad también de, de ejecutar simulaciones escritas en MPI. Eh, y lo, el beneficio de esto es que en función de qué, digamos, parte de, de, del ecosistema querramos usar, pues, básicamente, delegamos en un random u otro. Y esto nos permite interactuar con distintos tipos de infraestructuras, con distintos tipos de plataformas. Entonces, a través de una capa común, podemos acceder a todos, digamos, los servicios, tanto HPC como VDA. Entonces esto, pues básicamente nos permite tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y bueno, esto no es un problema solamente de esta aplicación, de hecho eh, le, le, las aplicaciones geográficamente distribuidas cada vez son más comunes en distintos tipos de dominios en, y de hecho hay mucha sinergia con el modelo FOG, como comentaba antes. Entonces cada vez más mm, es... Tenemos que ser capaces de, eh, pues, primero usar un, un, un modelo más BDA, luego un poquito más de HPC, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser capaces de distinguir distintas etapas y eh, asociarlas o llevarlas al ecosistema adecuado para cada una de ellas, sin perder la eficiencia en lo que es pues, compartir los resultados, intermedios y demás. Por eso es por lo que plataformas como Spark DIY, que es esta que os comentaba antes, eh, diseñada en base a esta arquitectura que comentaba, eh, son, tan, son tan interesantes porque eliminan la necesidad de utilizar el almacenamiento persistente como mecanismo de comunicación entre los randoms. ¿vale? Lo podemos hacer todo en memoria. Y evidentemente esto también nos permite usar eh, todos los aspectos de infraestructuras BDA que son muy, muy interesantes, sobre todo la parte de la como decía, que es un problema no resuelto, muy interesante, y eh, a nivel de, de almacenamiento pues también hay muchos muchos offs para estudiar. Entonces ya vistos estos dos casos de, que os quería comentar, eh, Vamos a resumir un poco el, el problema y ya con esto termino. Eh, simplemente recordar que bueno, la computación de, de gran escala pues, ha, ha, se ha transformado en los últimos años y ha transicionado a toda una nueva generación de, de aplicaciones que tienen la, la, la característica común de ser muy intensivas en datos, pero además también de necesitar mucho poder de cómputo. Entonces, esta confluencia entre estos dos ecosistemas, de la computación a otras prestaciones y el Big Data Analytics, pues cada vez eh, es, más, es más grande, cada vez hay más, hay más necesidad de, de acoplar estos dos, estos dos paradigmas. No solo a nivel de, de capturar lo mejor, del otro ecosistema, sino de que hay infraestructuras y aplicaciones que son inherentemente híbridas. Eh, esto ha dado lugar a que hay aplicaciones modernas, hay dominios de investigación modernos, que no tienen un entorno ideal ¿vale? para, para manejar sus requisitos, tanto a nivel de cómputo como a nivel de gestión de datos. Entonces, esto es un área eh, muy, muy potente no solo a nivel técnico de, de, de cuánto material, digamos, hay para investigar, sino también porque cada vez más, o sea, es un problema que está creciendo. Es un problema que está creciendo y, y todavía no están claras todas las direcciones que puede presentar. Entonces, pues, va, va cambiando, va evolucionando cada día. Evidentemente, esto lleva a que tenemos pues, muchos retos todavía para, para investigar y, y que se van, pues, van cambiando. La, el objetivo general es tener lo mejor de los dos mundos, como siempre, ¿no? Evidentemente, eh, no suele ser posible, ¿vale? Pero queremos tener tanto rendimiento como nos tendríamos con HPC, con toda la flexibilidad que sacamos del mundo de Data Analytics. Evidentemente, hay que hacer compromisos, ¿vale? Hay que priorizar exactamente para cada dominio, qué características son más importantes, pero en general el consenso es que a día de hoy eh, la convergencia existe, es un área de investigación establecida eh, con muchísimos retos, sobre todo cuando pensamos ya en el futuro, no olvidemos que estamos a nada, un año o menos de tener una máquina de esa escala, Fugaku se vende como máquina de esa escala, no, hay, no todos estamos de acuerdo, pero las máquinas de esa escala ya están aquí, cada vez somos capaces de producir más volúmenes de datos, eso yo creo que es evidente, cada vez más rápido, además, y evidentemente, pues, hay nuevas áreas de investigación que se desarrollan cada día, tanto en la industria como en la investigación, que, que bueno, que introducen, pues, nuevos, nuevos retos y nuevas áreas de estudio. Y con esto ya termino y, pues, pues preguntas, lo que queráis, evidentemente si a alguien le interesa este tema o quiere pues, profundizar un poco más, eh, puede contactar conmigo cuando quiera, eh, siempre tenemos también la posibilidad de, bueno, de establecer colaboraciones, de internships para estudiantes que estén interesados, bueno, pues de aquí yo ya, el, el momento marketing, <ríe> si alguien quiere... Eh, entrar en, en posibles colaboraciones o intereses, pues que contacte conmigo. Pues muchísimas gracias, Silvina. Y le cedo la palabra a Alex Vía, que acaba de levantar la mano. Gracias. Adelante. Bueno, eh, bueno, gracias, Silvina, por tu excelente exposición. Estuvo muy interesante, la verdad. Mind-blowing, como le dicen. Gracias. Y estaba, pens estaba pensando una cosa, ¿no? Eh, con este enfoque de colocar el análisis de datos, habías mencionado y la simulación en la misma máquina, eh, entiendo que se podría modificar una simulación en tiempo real uh -huh. eh, con un stream de datos entrando sin parar, ¿no? Uh -huh. eh, se podría aplicar esto, por ejemplo, a, a datos bursátiles o, o, a red, o datos de redes sociales y detectar tendencias en tiempo real eh, uh -huh. y modificar lo que se busca sobre la marcha, por ejemplo, haciendo que el sistema aprenda de lo que va descubriendo. Se puede detectar una tendencia y según eso modificar lo que se busca. ¿no? Esto daría lugar a sistemas de apoyo a la toma de decisiones muy potentes, ¿no? por ejemplo, sí. en, en temas bursátiles. De, de hecho, tenemos um, entre los asistentes hay un compañero nuestro que se dedica o, o por lo menos da, cl da clases en temas de esto de bolsa y estadística que creo que le puede interesar. Sí. Eh, estaba pensando en una idea como lo que antes era el data warehousing, ¿no? la, la idea de eh, juntar eh, datos de diferentes fuentes, por ejemplo, datos de noticias, datos de redes sociales y datos bursátiles, y de todo eso sacar conclusiones que no se podrían sacar con los datos separados. ¿no? Pero eso es uh -huh. en tiempo real. Uh -huh. Sí, de hecho, eh, en, en particular, para el primer caso que comenté, una de las cosas que estamos explorando también es este concepto, de un poco como lo dices tú, ¿no?, del interactive learning, que es, eh, consiste en tener un modelo ¿vale? que captura una serie de características sobre un fenómeno y según va obteniendo datos nuevos, pues ese modelo se va actualizando. ¿no? Que es un poco lo que creo que, lo que, creo que, dices, lo que dices tú. Solamente que en vez de tener una fuente de simulación eh, pues alimentando el modelo, pues puedes tener varias fuentes. ¿no? Inclusive, pues datos de, de, de distintas fuentes de streaming. Es, es perfectamente posible y de hecho no me extrañaría nada que, que no existieran ya trabajos en ese, en ese campo, en particular, más desde el ecosistema de Big Data Analytics. Eh, la característica principal del problema de convergencia es que al menos tienes que tener un componente que sea puro HPC, por ejemplo, una simulación. Por eso es por lo que yo suelo dar el ejemplo también de, de los sistemas de los vehículos automáticos, ¿no? Vehículos de, de, de, de, de, de, de, de, autónomos, perdón. Pues que al final es una máquina que está no solo simulando el comportamiento interno del coche, sino también que está mirando a las señales, a la gente, la temperatura, la posición, el GPS, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tienes muchas fuentes de streaming, pero además también tienes una simulación. Eh, para el problema que dices tú, no estoy familiarizada exactamente con qué componente de alto rendimiento podría haber a nivel de generación de las fuentes de streaming. Pero sí que es verdad que la necesidad de, de obtener resultados muy rápidos, pues sí que puede estar alineada con lo que es el problema HPC. Entonces, sí, desde luego le, le, le veo potencial. Y ya te digo, todo lo que es el, compu, el análisis in situ, se usa prácticamente en todo. Me extrañaría que haya algún dominio que no se pudiera beneficiar de eso. Porque lo que os decía antes de, de manipular el desarrollo de la simulación o la, gener, o la generación, la predicción de los modelos según están en, en, en ejecución es muy potente. Sí, y si no, me parece un campo muy interesante, no, y además con un potencial de desarrollo altísimo. Uh -huh. Nuria Molla te está preguntando a través del chat y Juan, bueno, Nuria ha sido primero. ¿Qué dice? Con respecto a las máquinas de alto rendimiento que se utilizan para las simulaciones, ¿son propias de la universidad? Típicamente no. Se suelen desarrollar en centros de investigación con su propio presupuesto y bajo contratos de financiación, ya os digo, de millones. Por lo caras que son. Eh, y también se suelen hacer en partnership con vendors tipo, pues, IBM, NVIDIA, etc. Eh, normalmente, cuando tú quieres acceder a este tipo de máquinas, lo que haces es una, una propuesta de, de asignación de recursos, ¿vale? Y tú propones un proyecto y dices, pues necesito tantas horas de cómputo para pues, mi proyecto de in situ analytics. Y haces una propuesta y te dicen, vale, tienes tantos, tantos ciclos autorizados, puedes acceder a la máquina. Rara vez eh, están, pertenecen a universidades, suelen pertenecer a institutos de investigación, por ejemplo, aquí en Estados Unidos... Suelen ser eh, laboratorios nacionales con presupuesto del Departamento de Energía o del de, Departamento de Defensa. En España, el supercomputador que hay pertenece al Centro de Supercomputación de Barcelona, que es el Mare Nostrum. Eh, y sí que es verdad que ellos trabajan en una asociación con la Universidad Politécnica de Cataluña, si no recuerdo mal. Eh, pero en general pertenecen a institutos de supercomputación o a, o a laboratorios nacionales, ese tipo de cosas. Muchas gracias, Silvina. Le cedo la palabra a Juan Aparicio. Sí, bueno, Silvina, eh, felicitarte porque ha sido muy clara tu ponencia tu para los que no, no somos especialistas en, en este temas. Me ha encantado el approach in situ, verdaderamente, y, y te auguro mucho éxito. Pero como queda, no queda mucho tiempo, eh, más que una pregunta es eh, bueno que nos comentes. ¿Tú, tú aconseja hay mucho Entonces, ¿tú aconsejarías a colaboraciones con investigadores extranjeros, incluso, como has hecho tú, estancias, cuando se pueda? Eh, uh -huh. ¿Qué les dirías? Uh -huh. Bueno, mira, yo voy a hablar desde mi perspectiva personal. Eh, yo cuando estuve haciendo la tesis, eh, tuve la, la suerte de colaborar con dos instituciones, como dije, con la Universidad de Neuchâtel, que es la que nos dio el caso de estudio de la hidrogeología, y eh, con Argonne National Laboratory, que es con quien desarrollamos eh, Spark DIY, y es verdad que, bueno, yo por aquel tiempo evidentemente pude viajar y más allá de la experiencia y todo lo que tú quieras, eh, hay dos cosas muy importantes sobre colaborar con otras, con otras instituciones. Primero, eh, te expones a otra forma de trabajar, a otra forma de hacer las cosas, eh, aprendes mmm, cómo es el entorno de investigación en otros sitios y el segundo es que realmente eso a nivel de, de networking es muy importante, o sea, la, la calidad que tiene tu trabajo cuando estás expuesto a, a otros casos de estudio reales, a otras herramientas, a otras personas, a um, otras instituciones, pues es que es que es muchísimo mejor. Y luego a la hora de luego buscar trabajo y demás es muy recomendable. Yo lo recomiendo. De hecho, eh, para aquellos que están en España a día de hoy, hay muchos sitios en Estados Unidos que permiten hacer estancias remotas. Es decir, no vienes a Estados Unidos, no vienes a la institución, pero sí que es verdad que eh, puedes trabajar con los equipos de con los equipos de aquí de forma remota. O sea, que yo de hecho muchas veces incluso hasta voy a España y trabajo desde España, no pasa nada. Qué interesante. Muchas gracias, Silvina. Gracias por Nada. Pues muchísimas gracias, Silvina, por el seminario. Ya sabéis que si alguien se quiere poner en contacto con ella, ahí tenéis su email y ya subiré uh -huh. muchas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Que vaya muy uh -huh. bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.